Eh, durante la pandemia, los profesionales hemos estado constantemente informados de las medidas que debíamos de tomar, así como nos han proporcionado los equipos necesarios en todo momento. Eh, pero cabe destacar que eh, no ha sido fácil, en algunos momentos más complicados, conseguirlos y hemos tenido un poquito de apoyo por parte de las administraciones públicas. Con bueno, el confinamiento, 2020 eh, hubo la necesidad de realizar cambios en gestión. Se pasó de ser dos personas a cuatro personas. Dos personas de atención directa pasaron a formar parte de ese equipo para dar cobertura de lunes a domingo en, en horarios de mañana y tarde. Eh, se procuró que eso, esa, ese equipo de gestión trabajara en burbujas de dos en dos y se potenció el teletrabajo compaginado con la presencialidad. En residencia también se produjeron cambios, ya que las personas usuarias pasaban de estar una media de 16 horas en residencia hasta estar 24 horas al día. Para dar cobertura a esta nueva necesidad eh, los profesionales de los centros de ASPACE que cerraron para formar sus jornadas en residencia. Se ampliaron jornadas. Todo esto pues, con un impacto tanto físico como mental eh, considerable. Todos los profesionales de los centros y servicios nos hemos eh, volcado para que tanto los usuarios como sus familias estuvieran apoyados en, estos, en estas circunstancias. Eh, para ellos se elaboraron material de lectura fácil eh, para ayudarles a comprender cómo vivir esta situación. Se les ha eh, realizado videollamadas para asesorarles, eh, para orientarles y escucharles y se ha elaborado también material de trabajo para que estuviesen ocupados y entretenidos. Hemos intentado, sobre todo, salvaguardar el bienestar de las personas sexuales y sus familias. Miedos, inquietudes, cambios, poder dar respuestas a, a todos los que de, los pedían. Valoro positivamente las medidas que tomaron desde la entidad y como consecuencia de ello es que no hemos tenido ningún caso positivo en nuestros centros. Desde las administraciones públicas no hubo mucho apoyo, o sea, desde Espacio de Vizcaya dieron todo para poder tener todas las protecciones individuales, todos los EPIs. Y yo creo que hemos sido a hacer porque desde el primer momento hemos tenido eh, equipamiento de EPIs, cosa que en muchos sitios no ha habido. Las dificultades que han tenido las personas humanas, sobre, sobre todo emocionalmente, el eh, ya el trabajar con el distanciamiento social. Luego, muchos y muchas de ellas no sabían lo que estaba sucediendo, no llegaban a entender la situación. Eso es lo que más ha, ha, ha estado afectado. Luego, también la atención directa, también eh, en el ámbito de, de salud, eh, en el ambulatorio, todo era telefónico. Entonces, eso también ha repercutido mucho porque mucha responsabilidad ha caído en nuestros trabajadores y trabajadoras, y, y, luego, y claro, eso ha es sido muy interesante también. A mí personalmente esta pandemia me ha afectado sobre todo en el sueño, yo dormía poco, ahora duermo menos y con ayuda. A nivel familiar, he eh, mejora de mi conciliación, tanto familiar como personal, pero también eh, tengo que destacar que dado el largo tiempo que estuvimos confinados al final me pesaba mucho no tener contacto con mi familia sin amigos. Eh, profesionalmente así eh, que ha marcado un antes y un después ahora sí que valoramos más lo que es importante y bueno y ya no nos alarmamos tanto por otras minitas durante el estado de la para ser considerados servicios esenciales y al tener eh, activo un centro residencial, en mi caso eh, el trabajo consistía en hacerte de trabajo cuatro días a la semana y asistir un día al centro. ello ha permitido que poder conciliar mejor mi vida familiar la familia y laboral, aunque también ha conllevado que he realizado, eh, ampliado mi jornada de trabajo y he dedicado más tiempo eh, a esta actividad. La sobrecarga ha sido obvia a nivel familiar ya que hemos priorizado el bienestar y, el, y la protección de nuestros usuarios y para ello nos hemos eh, alejado de nuestras familias. Esta situación de hecho eh, sigue pasando la factura ya que seguimos con una situación que se está alargando mucho en el tiempo, seguimos con medidas eh, cambiantes, con discrepancias, entonces al final la sobrecarga sigue y sigue. Si en un futuro se hubiese podido, se volviera a producir una circunstancia como la vida y una vez conocido todo lo que hemos conocido en esta, yo propondría a las administraciones públicas una mayor anticipación en los acontecimientos y una respuesta más rápida. Más implicación en las administraciones públicas, sobre todo en la formación, en herramientas para gestionar el estrés, en personal sanitario que esté cualificado para este tipo de brotes o, o similares, y eso es lo que más echamos en falta y sobre todo también en eh, salud mental para las personas usuarias, trabajadores, trabajadoras, familias en general.